Sí, mi nombre es Ramón Parramón, yo trabajo en Identitat. Identitat es un proyecto que surgió hace unos 13 años y en esencia lo que persigue es uh, la producción artística uh, vinculada a un lugar específico y por tanto a uh, un espacio social muy concreto. Uh, entendemos que, que este tipo de prácticas, uh, que en muchos casos son transversales, que van desde, desde lo que podríamos entender como prácticas artísticas contemporáneas, Uh, en el momento que se cruzan o que buscan esta relación con el contexto social, uh, lo que hacen es abrir, uh, multiplicar sus posibilidades, por tanto, de alguna forma están afectando al propio mecanismo de las prácticas artísticas, a la vez que persiguen una transformación del contexto del lugar y, y por tanto, de, de, en relación con la ciudad, con la, la ciudad entendida como lugar uh, habitada por personas y, por tanto, con todas las complejidades que, que, que todo esto conlleva. En hemos desarrollado múltiples proyectos, básicamente uh, planteamos la producción de proyectos, por lo tanto trabajamos con otros artistas, arquitectos, otros creadores, que de alguna forma participan de esta idea uh, de, de, de proceso complejo, uh, proyectos que son básicamente procesuales, pero también de, de, de proyectos que de alguna forma Uh, buscan esta interacción con, con, con el otro y por tanto el otro pasa a ser un agente activo en el propio proyecto y, y en esencia, Identitar lo que hace es generar una especie de sistema, un, un sistema que, que permite, de alguna forma, incorporar estos distintos proyectos y que en su conjunto pues, actúa uh, en contextos delimitados, pero también di diversos, no solamente en un, un contexto específico, en un lugar concreto, sino en distintos a la vez con algunas temáticas distintas, pero siempre con esta relación entre la producción o el o la, sí, la producción artística contemporánea con el complejo espacio social.